En el Pokémon hay cientos y cientos de criaturas, repartidos en 18 tipos, basados en distintas criaturas y objetos, distintas formas de evolucionar. Lógicamente, la variedad de Pokémon es increíble. Y todos ellos tienen un porqué. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué son de este tipo? ¿Por qué evolucionan así? ¿Por qué tienen este diseño? En esta nueva sección, todas estas preguntas serán respondidas. Muy buenas, soy Delta Light y bienvenidos al canal, que no sabe nombrar secciones. <ríe> soy un desastre. Pues he hecho una introducción digna de un profesor Pokémon, ¿verdad? Pues os he mentido. Bueno, en realidad no, es una media verdad. En esta sección responderé a las preguntas anteriormente mencionadas, pero de ciertos Pokémon en cada vídeo. Porque si me pongo con todos en este, me puedo tirar 10 horas hablando. La idea es hablar de 10 cadenas evolutivas en cada vídeo y explicaré la etimología de su nombre occidental y japonés como mínimo. En alguna ocasión mencionaré también los nombres franceses o alemanes, por ejemplo, sus tipos, su diseño, el porqué de su evolución, si es que su método es algo fuera de lo común, es decir, por subida de nivel, y si tienen sus diferencias de género. Si el Pokémon en sí tiene algún otro dato interesante, también lo mencionaré, y esto no solo se aplicará a la línea evolutiva en sí, sino también a sus distintas formas, como las regionales o Mega Evoluciones, pero no a sus formas Gigamax. Y es que, como he dicho, hay cientos de Pokémon, y cada uno de ellos es único en un sentido u otro. Algunas respuestas serán evidentes como ¿Qué es un Zubat? Otras serán más complicadas como ¿Por qué Blaze Fallon es tipo fuego? pero os aseguro que todo tiene una explicación y, eventualmente, todas las preguntas obtendrán respuesta. O no, porque a este ritmo no voy a dar abasto. En cualquier caso, creo que ya está todo claro y que me estoy haciendo un poco de rogar, así que mejor empiezo ya con la lista. Como no podía ser de otra forma, tengo que empezar con la línea evolutiva de Pikachu, la mascota de la serie. Esta cadena está basada completamente en un ratón. Lo adelanto para tener que ahora decirlo tres veces. Pero por uno tengo que empezar, así que lo haré por la fase inicial, Pichu. Pichu, el cual es llamado así en todos los idiomas, recibe este nombre como abreviatura de Pikachu. Básicamente dijeron, ¿Pikachu un bebé? Quítale la K y vamos a apañar. Ahora explicaré el origen del nombre de Pikachu, no os preocupéis. Recibe el tipo eléctrico. Esto es debido a sus mofletes, los cuales son capaces de almacenar cargas eléctricas. Sin embargo, debido a su pequeño cuerpo y la corta extensión de su cola, no es capaz de controlarla bien y acaba haciéndose daño a sí mismo. Pichu tiene una forma alternativa bastante popular, Pichu picoreja. Además de su oreja despeinada y que no puede evolucionar, realmente no tiene ninguna diferencia con un Pichu corriente. ¿Lo pilláis? ¿Corriente? Vale, ya, ya paro. Pichu evoluciona a Pikachu al subir de nivel con un nivel de amistad concreto. Esto se debe que a que Pichu pertenece a los denominados Pokémon bebés. Estos suelen evolucionar de esta forma simulando cómo los bebés humanos crecen con afecto y cariño. Pikachu, por su parte, también es un nombre unificado para todo el mundo, aunque proviene del japonés. De las palabras Pika Pika, la onomatopeya japonesa de las chispas, y Chuchu, la onomatopeya japonesa del ratón. En esta etapa, Pikachu aprende a controlar mejor la electricidad, la cual también almacena en sus mofletes y recorre su cola. Y hablando de la cola, las hembras se diferencian de los machos por su cola. En vez de tener forma puramente de trueno, la cola de las hembras se acabará en forma de corazón. Pikachu tiene una forma alternativa, Pikachu coqueta, una Pikachu hembra diseñada específicamente para los concursos y que tiene 5 formas diferentes bloquera especializada en concursos de carisma y con el movimiento puño meteoro Erudita, especializada en el ingenio y con el movimiento campo eléctrico Superstar, especializada en la dulzura y con el movimiento beso drenaje Aristócrata, especializada en la belleza y con el movimiento chuzos Y Enmascarada, popularmente conocida como Pikachu libre especializada en la dureza y con el movimiento plancha voladora Aparte de esta forma, también se ha visto como detective Ah, y en amarillo, el Pikachu que nos acompaña es especial y puede aprender vuelo y surf. Caray, sí que hay Pikachus. Pikachu evoluciona a Raichu mediante una piedra trueno, ya que ésta amplifica enormemente las capacidades eléctricas de un Pikachu. Al igual que sus preevoluciones, Raichu es un nombre global, pero también procede del japonés. A Chuchu se le suma la palabra Rai, que significa literalmente trueno. En esta ocasión, Raichu ya es muy experimentado en el uso de la electricidad teniendo gran manejo con ella e incluso gran poder, alcanzando una cantidad de voltios muy elevada. La cola de la hembra también se diferencia de la del macho. Esta acaba en un corte en vez de un pico, como lo hace la del macho. Raichu no evoluciona ni tiene una forma alterna... Espera... Sí que tiene. Si Pikachu evoluciona estando en Alola, este lo hará de forma especial, haciéndolo en la forma regional de Raichu en esta región. Este Raichu se asemeja bastante más a Pikachu que el original. En Alola, Raichu, además de estar basado en un ratón, también lo está en... Sí, exacto, en un surfero. ¿Por qué no? No, de hecho, puede que esté basado en el Pikachu surfero que mencioné antes. Entonces, sería lógico que este Raichu fuera tipo agua, ¿no? Pues no. Raichu de Alola es tipo eléctrico psíquico. Según los habitantes de Alola, esto es por comer demasiadas malas alas, el producto típico de la región. Pero yo no creo que esto tenga ningún sentido, así que la respuesta más lógica es que al conseguir tanto poder eléctrico de la Piedra Trueno, este poder le ha llevado a conseguir poderes psíquicos para lograr controlar esta electricidad. De hecho, ya no solo circula corriente por la cola de Raichu, sino también estos poderes psíquicos, lo que le permite hacer que le evite y usarla como tabla de surf. Eso es todo para la línea evolutiva de Pikachu, pero, ¿cómo podía olvidarme de la segunda mascota de la franquicia? Ahora es el turno de la línea evolutiva de Eevee. La línea evolutiva de Eevee se asemeja mucho a un zorro o a un gato, aunque esto es más evidente en algunas evoluciones. La forma base Eevee es tipo normal al ser el, digamos, recipiente que posteriormente, según nuestras elecciones, tendrá un tipo u otro. Su nombre occidental proviene de la palabra evolution evolución, y su nombre francés Evoli, comparte este origen sumado al prefijo li que comparte con toda su familia evolutiva. En japonés se llama iwi, que literalmente significa evolución. Eevee no tiene ninguna diferencia de género hasta Let's go Eevee, en el cual la mancha de su cola adopta una forma más similar a la de un corazón como ocurre con Pikachu. Eevee es un Pokémon sumamente dócil, por lo que es muy frecuente verlo como mascota. Pero ahora vamos al kit de la cuestión. Eevee puede evolucionar hasta en 8 especies distintas, aunque solo podrá hacerlo una vez. Si absorbe el poder del agua de una piedra agua, se transformará en Vaporeon. Personalmente, mi evolución de Eevee favorita. Vaporeon es una mezcla de las palabras vapor y el sufijo eon que tienen todas las evoluciones de Eevee el cual es una abreviatura de la palabra «evolution», mientras que su nombre japonés shawazu, es la palabra inglesa «showers» pronunciado en japonés, que significa «duchas». En francés, su nombre es aquali, una mezcla de la palabra latina aqua, que significa «agua», y el sufijo «li», que dije antes. Además de estar basado en un zorro, también tiene características de sirena y otros peces, pudiendo estar basado en el merlion, un animal fantástico con cabeza de león y cuerpo de pez. Si y absorbe la electricidad de una piedra trueno, pasará a ser tipo eléctrico y se convertirá en Jolteon. Este nombre es una mezcla de la palabra inglesa jolt, que significa sacudida eléctrica, y el sufijo eon. En francés su nombre es voltali, mezcla de la palabra inglesa volt, que significa voltio, y el sufijo li. En japonés adopta el nombre de sandasu, que es la palabra inglesa thunders leída en japonés. Thunders significa literalmente truenos. Además de estar basado en un zorro, como el texto de evoluciones de Eevee, también comparte rasgos de un leopardo, bastante apropiado al ser la evolución más rápida de su línea evolutiva. Por el contrario, si Eevee entra en contacto con una piedra fuego, absorberá sus llamas y se convertirá en Flareon. Este nombre proviene de la palabra inglesa flare, llamarada, y el sufijo eon, mientras que en francés su nombre, pyroli, proviene de la palabra latina pyro, que significa fuego, y el sufijo li. Su nombre japonés Boosta es la palabra en inglés Booster, aumento de presión o calor, pronunciado en japonés. Su diseño, en este caso, se asemeja mucho más al de un perro pomerania con el añadido de que su cola se asemeja a una llama. Si Ivy alcanza cierto grado de amistad y este día evolucionará en Espion. Espion es tipo psíquico gracias a la joya de su frente que desarrolla al evolucionar. La cual le permite leer pensamientos y comprender sentimientos humanos. Su nombre está formado por las siglas ESP, que significa percepción extrasensorial, y el sufijo EON, mientras que en francés su nombre Mentali proviene de la palabra francesa mentalité (mentalidad) en español y el sufijo li. En japonés su nombre Ifi es una mezcla de las palabras ESPA, (una persona con poderes psíquicos) y firu (sentir) y además es un nombre muy similar al de Ibi. El diseño de Espeón se asemeja más al de un gato en esta ocasión y se basa en el Nekomata, un gato del folclore japonés que tiene la cola bifurcada y que se dice tiene poderes psíquicos o mágicos. Si por el contrario Ibi sube de nivel con cierto grado de amistad durante la noche, evolucionará en Umbreon. Este es de tipo siniestro al estar asociado a la noche y en base a su posible inspiración, Aparentemente el diseño de hombreón se basa en un gato negro, usualmente asociado a la mala suerte en la cultura occidental, aunque en la japonesa es todo lo contrario. Su nombre es una mezcla de las palabras umbra, que bien puede ser la palabra latina, significando sombra, o la palabra inglesa, el reflejo de la luna en la tierra, y el sufijo eon. En francés su nombre es Noctali, combinación de las palabras nocturne, nocturno y el sufijo li. En japonés su nombre es buraki. Mezcla de las palabras inglesas Black y Lucky, referenciando la buena suerte de los gatos negros en la cultura japonesa. Como veis, en este Pokémon todo está conectado. A partir de aquí el método de evolución de Eevee se vuelve un poco confuso. Eevee evolucionaría en Lyfeon al subir de nivel cerca de una roca musgo, una piedra especial localizada en cada región, hasta Galar. Y en Galar pues basta con darle una pedra a hoja. Al hacer esto, Ibi desarrolla vegetación en su piel, volviéndose de tipo planta. Lifion es la combinación de la palabra leaf, que significa hoja, y el sufijo eon. En francés se llama filali, cuyo origen es la palabra griega fila, que significa hoja también, y el sufijo li. En japonés se llama difia, y también deriva de la palabra hoja. Su diseño se basa, además del zorro, en una leyenda popular que dice que en un animal domesticado se vuelve uno con la naturaleza una vez entra en el bosque. Al igual que existe la roca musgo, también existe la roca hielo. Al subir de nivel cerca de esta, la piel de Ibi se cubrirá de hielo, volviéndose de este tipo y convirtiéndose en glación, o en galar, al usar una piedra hielo. Su nombre combina la palabra glacier, glaciar, y el sufijo eón. En francés, su nombre es Gibralí que proviene de la palabra givre, escarcha, y el sufijo Li, y en japonés se llama kureisha, también glaciar. Al igual que casi toda su familia se inspira en un zorro, en este caso en un zorro ártico, así como en un unshanka, un gorro polar ruso. Por último, si Ibi conoce un movimiento de tipo hada y consigue dos corazones de afecto o en galar alcanza cierto grado de amistad, evolucionará en Silveon. Y adquirirá el tipo hada. Este tipo hada puede estar justificado con su diseño. Además de en un zorro, también toma inspiración del Conejo Lunar, una figura con forma de conejo que puede ser vista en la luna, compañero de la diosa lunar china Chang'e, razón por la que las hadas han sido asociadas a la luna y a la vida nocturna. La diosa Chang'e viste, según la leyenda, una túnica adornada con muchos lazos, como los que tiene Sylvion, cuyo nombre proviene de la palabra sylph, que significa sylphide, una criatura mitológica similar a una hada, junto con el sufijo eon. En francés, su nombre es nymphalie, que procede de Ninfa, una criatura mitológica similar también a un hada, además del sufijo, y en japonés se llama Ninfia, que también procede de Ninfa. Pero bueno, eso es todo en base a Eevee. Eevee mola mucho, pero por dios, es complejísimo para tratar en esta sección. No os preocupéis, ya no hay más evoluciones de Eevee, de momento. Y os juro que en este vídeo no habrá 10 líneas evolutivas que nos van a dar las uvas. Pero oye, me apetece tratar también Pokémon iniciales... Bueno, iniciales al uso me refiero. Así que voy a hablar de Trico. Trico es el inicial de tipo planta de tercera generación. Este está basado en un Gecko, reptiles que se mueven muy bien por los árboles. De hecho, esto se aplica muy bien a Trico, pues suelen habitar en bosques y son excelentes escaladores, lo que le da el tipo planta. Su nombre occidental, tanto el generalizado trico como el francés arco y el alemán geckarbor, tienen el mismo origen, la mezcla de las palabras gecko y árbol en diferentes idiomas. Pero su nombre japonés es particularmente interesante. Kimori procede de las palabras ki, árbol, y mori, bosque. Sin embargo, mori no emplea los kanjis de bosque, sino los de yamori, que significa gecko. Trico no tiene ninguna forma alternativa ni diferencia de género. Trico evoluciona a Grovyle al nivel 16, este puede estar basado en el Protarchaeopteryx que tenía plumas en los brazos y en la cola, los cuales se asemejaban a hojas de forma muy similar a los que tiene Grovyle y creo que es obvio porque es tipo planta, así que no lo voy a explicar Grovyle proviene de la palabra Grove, arboleda y reptile, reptil su nombre japonés es Yubutoru, que puede ser una mezcla de la palabra inglesa Jungle Jungla, o bien puede venir del kanji-yu, que también significa árbol, y nuevamente reptile. En francés se llama mascó, mezcla de la palabra francesa masse, mazo o porra, y gecko, y en alemán se llama reptén, proveniente de la palabra reptil, que también es una palabra alemana, y hain, arboleda. Adicionalmente, en coreano recibe el nombre de namudori. Siendo Namu la palabra coreana para árbol y Dori un sufijo que suele dársele a los animales. Al igual que Trico, Grovail no tiene ninguna forma alternativa ni diferencia de género. Grovail evoluciona a Sceptile al nivel 36. Septile parece estar basado en el lilofosaurio y algunas especies vegetales como algunos tipos de helecho para los nutrientes de su espalda o algunos tejos para su cola. Septer puede provenir, además de reptile, del septidrium, una especie vegetal, o de scepter, que significa cetro, pudiendo referencia a su estatus de rey del bosque. En japonés recibe el nombre de yukain, derivado de la palabra yukai, bosque frondoso. En francés se llama gunko, mezcla de las palabras jungle y gecko, y en alemán gewaldro, mezcla de las palabras alemanas ojo, gewald, violencia, gal, bosque y droen amenazar, por lo que su nombre podría traducirse como bosque violento amenazador, increíble. Y como el resto de la familia no tiene diferencias de género, pero sí otra forma. Si Sceptile tiene una septilita equipada, puede mega evolucionar transformándose durante una batalla en Mega Sceptile. Los cambios más significativos son su aspecto ligeramente más amenazador y su cola, la cual puede usar como proyectil referenciando la autotomía, por la cual algunos reptiles se pueden desprender la cola para regenerarla después. Estos cambios le dan un aspecto más draconiano a Septile, dándole, además del tipo planta, el tipo dragón. Pero oye, no quiero hablar solo de Pokémon populares, así que para la siguiente línea evolutiva hablaré de una línea por el simple hecho de que me hace gracia el nombre, Farfetch. Farfetch está, obviamente, inspirado en un pato con un puerro. Es tipo volador porque es un pato, y es tipo normal porque es un pato corriente, sin más. Quiero empezar la etimología con su nombre japonés. Es vital para entender el nombre occidental. En Japón se llama Kamonegi, que son dos palabras japonesas juntas. kamo que significa pato, y Negi, que significa puerro. Hasta aquí bien. Pero es que Kamonegi es la forma abreviada de decir, preparados para mi japonés, Kamoganegi Woshottekuru, que significa un pato que viene con un puerro que a su vez se refiere a algo inesperado, pero conveniente o bien recibido. Ahora sí, el nombre occidental farfetch deriva del adjetivo inglés farfetched, algo increíble, que puede ir de la mano de Camonegi y hace alusión a su rareza. Su nombre francés, canardichot, deriva de canard, pato en francés, y artichot, alcachofa en francés. En alemán se le conoce como porenta y proviene de las palabras porré, porro en alemán, y Ente, pato en alemán también. Farfetch no tiene diferencias de género, pero sí que tiene una forma regional. Los Farfetch de Galar tienen un aspecto más gruñón y un pueblo más grande. Sigue siendo un pato, pero pierde el tipo volador, seguramente es porque no puede volar debido al peso del pueblo, y por otro lado, el tipo normal es sustituido por el tipo lucha. Esto es debido a que el peso del pueblo le ha hecho desarrollar su fuerza y porque es un Pokémon con mucho coraje y que combate hasta el final. Este es capaz de evolucionar y, si logra dar tres golpes críticos en un combate, lo hará en Sirfetch. Esto es debido a que, tras lograr esta hazaña, Farfetch, quien hasta ahora era un simple luchador, ha logrado pulir sus habilidades y ser un guerrero, logrando la evolución. Sirfetch ahora porta el puerlo como si de una espada se tratase y también tendrá un escudo o algo parecido, pero sigue siendo tipo lucha, por ser un guerrero que lucha con honor. Y es que, además de seguir siendo un pato con un puerlo, Sirfetch está basado en un caballero medieval, específicamente sin Lancelot du Lac, conocido también como el caballero blanco por su blanca armadura, cuyo color está presente en el plumaje de Sirfetch. El nombre Sirfetch de manera similar a como ocurre con su pre viene de Farfetch pero con Sir Delante, el título que reciben los caballeros ingleses. Su nombre japonés, Negi Ganaito, está compuesto por las palabras Negi, de la que ya hablé antes, Giga y Knight, caballero medieval en inglés. Y se pronuncia igual que la expresión japonesa Negi Ganaito, literalmente se traduce como debe tener un pueblo. Para Artisho, su nombre es japonés, es la mezcla de las palabras paladín, un caballero especialmente distinguido por sus hazañas, y Artisho, de la que hablé antes también. Por último, en alemán se llama Lauchzelot, que es una mezcla entre atención, Lauch, otra palabra para pueblo en alemán, y Lancelot. Sin duda, los alemanes están siendo los más originales. Para ir acabando, entre comillas, quiero hablar de algunos legendarios. En primer lugar, quiero hablar de Palkia. Palkia es la mascota de Pokémon Perla, uno de los juegos de cuarta generación y se encarga de controlar el espacio. Palkia es tipo agua dragón, y el tipo dragón es bastante obvio ya que Palkia se basa en un dragón europeo, pero recibe el tipo agua debido a su asociación con las perlas, habitualmente encontradas en el mar, las cuales están muy presentes en su diseño, específicamente en sus hombros. El concepto de Palkia se origina en la leyenda de Izanami e Izanagi, que se dice crear un Japón con una lanza desde una columna. Recordemos que Palkia habita en la columna lanza. En cuanto a su nombre, puede proceder de la pronunciación japonesa de perla, Paaru, y el alkali, una sustancia alcalina y por tanto muy asociada al agua. Como buen legendario no tiene género y por tanto no tiene diferencias de género y tampoco tiene forma alternativa. Curioso, sea de los pocos legendarios hoy en día. Pero no puedo hablar de este legendario sin hablar de su otra mitad. Dialga es la mascota de Pokémon Diamante y se encarga de controlar el tiempo. Dialga es tipo acero dragón y el dragón está justificado por su semejanza al Camarasaurio, mientras que el tipo acero se puede deber a la dureza del diamante presente en su diseño en su pecho o por el hecho de que el acero es un material que tarda mucho tiempo en desgastarse, haciendo referencia a su estatus como deidad del tiempo. Por supuesto, Dialga también comparte el concepto con Palkia y se basa en la leyenda de Izanami e Izanagi. El origen de su nombre puede ser algo confuso y es que Dialga puede tener origen en la pronunciación japonesa de diamante, Tayamondo, o simplemente en la palabra diamante. Así como en día, ya sabéis, un día es una unidad de tiempo, mientras que ga puede referirse al algún de la palabra dragón. Al contrario que Palkia, Dialga sí que tiene una forma alternativa, más o menos. Este es Dialga Primario y es el jefe final de Pokémon Mundo Misterioso, exploradores del tiempo, de la oscuridad y del cielo. Dialga entra en este estado al perder el control de sus poderes debido a que los engranajes del tiempo han sido robados. En este estado Dialga es mucho más violento y similar a una bestia. Por desgracia, solo aparece en este juego. Y para acabar quiero hablar del que es objetivamente, el mejor Pokémon de todos, Rayquaza. Rayquaza es la mascota de Pokémon Esmeralda y el encargado de poner orden entre Grodon y Kyogre, además de proteger la tierra desde el pilar celeste, lo que lo ha llevado a enemistarse con Deoxys en diferentes medios como los juegos y las películas. Rayquaza es tipo dragón volador y creo que los motivos son obvios y no necesito explicarlos. Puede estar inspirado en diferentes dragones mitológicos como los chinos, en el Dinward o el Cid, pero personalmente creo que se corresponde más con el Quetzalcoatl de la mitología azteca, dios de los vientos y usualmente descrito como una serpiente voladora. Sé que algunos de vosotros sois mexicanos, así que si sabéis algo más sobre esto o me equivoco en algo, no tengáis miedo en comentar. El nombre de la puede tener varios orígenes. La quilla, palabra hebrea para referirse al firmamento, la combinación de palabras rei, (raya) para referirse a su forma, y quasar, una fuente astronómica de energía electromagnética, o bien de las palabras japonesas retsu, violento, ku cielo, y za, asiento o localización, tienen un significado similar al de aquel que se sienta en el cielo feroz. Por si esto no fuera poco, Rayquaza es capaz de Mega Evolucionar. Para ser más exactos, es el único que puede hacerlo sin necesidad de una Mega Piedra. Lo único que necesita es conocer el movimiento Ascenso Draco. Esta Mega Evolución le da un enorme poder a Rayquaza, siendo capaz de ascender al espacio, romper meteoritos con su cuerpo y crear una corriente de aire tan fuerte que anula cualquier efecto meteorológico. Por fuerte que este sea. Como veis, el mundo Pokémon da para mucho. Todos los Pokémon tienen un porqué y quiero ir enseñando estos poco a poco. Quizás me ha salido un vídeo más pesado de lo que esperaba, pero quiero que sepáis que este vídeo me ha llevado muchísimo trabajo e investigación. Si os gusta será una serie que continuaré, pero intentaré hacerlo menos extenso o interesante, porque creo que este es el vídeo más largo que me he preparado con guión. Sea como sea, espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que subo vídeos todos o casi todos los domingos, Espero que este vídeo se haya subido un domingo, así que suscribiros para no perderos nada. Y opinad, sugeridme, Pokémon de los que hablar, cualquier cosa. Sois libres de comentarme cualquier cosa. Yo os dejo el vídeo aquí, así que nos vemos.